No te das cuenta de lo que vale hasta que la ves amenazada. La Caja Costarricense de Seguro Social. Para mí la caja ha sido algo determinante. No me imagino mi vida sin la caja. Por eso siempre la respaldaré. De la atención, el mero y el profesionalismo. Un pilar de nuestra democracia. Defender a la caja es defender a la esencia misma de lo que es ser costarricense.